Visita del delegado de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha en la provincia de Guadalajara, Eusilio Robles, acompañado de la delegada de Economía, Empresas y Empleo, Susana Blas, para conocer las obras que se están realizando en el programa Recual en Molina de Aragón. Y junto a nosotros, el alcalde, Francisco Javier Montes. Hemos hecho la visita al programa Recual de Reconquistando Molina 2, gracias a Susana, gracias a Use. Gracias a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que nos ha dado la oportunidad de, de hacer el récord aquí en Molina de Aragón. Es, es una oportunidad que le damos a la gente de la comarca, de Molina, para poder eh, dedicarse a otro, a otro tipo de, de proyectos en su vida. Bueno, pues la obra, como bien hemos visto, es, una, es uno de los accesos a, a nuestro parador de Molina de Aragón. Que era necesario, ya no solo a nivel turístico, sino... ...también de movilidad y de accesibilidad hacia, hacia el parador. Estamos visitando hoy el proyecto Recual que se está desarrollando en Molina de Aragón... ...un proyecto Recual que es uno de los 14 que se están desarrollando a lo largo y de la provincia de Guadalajara... Eh, ...con un importe de un millón, eh, pues, eh, el importe del Recual de, de Molina de Aragón... Son más 3.000 euros y da la posibilidad a, a 8 personas, 6 hombres y 2 mujeres, de formarse y de eh, conseguir un título para eh, pues, reincorporarse al mercado laboral en una situación muy complicada. Hemos venido a conocer eh, bueno, autónomos eh, y micropymes que han sido perfectoras de las ayudas que se pusieron en marcha desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo por valor de 80 millones de euros. Aquí en la comarca de Molina de Aragón han sido 279. Los preceptores de las ayudas, eh, más de 300.000 euros que se han repartido. Es importante conocer cuáles son las necesidades del tejido productivo, de, de, de la gente que día a día trabaja para intentar sacar adelante sus negocios y desde luego el gobierno de Castilla-La Mancha tiene que estar al lado de ellos porque lógicamente son los que generan desarrollo económico y social en nuestro pueblo.